Hola a todos y bienvenidos a Dancing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. Vamos a ver en esta clase la primera parte de números reales. En esta clase veremos qué son los números reales y cuál es su aplicación, propiedades de suma y resta y por último ejemplos de desarrollo. No siendo más, comencemos. Definamos los números reales, son los números que están formados por números irracionales, racionales y números enteros. Miremos, tenemos acá esta gama de números y vamos a empezar a analizar cada uno. Miremos, todos los números que son positivos se le conocen como los números naturales. Ahora, si tenemos los positivos y negativos, tenemos los números enteros también podemos mirar que existen números decimales y números fraccionarios estos números se conocen como los números racionales y se designan con la letra Q ahora los números que se cuentan acá se le conocen como números irracionales y todo este conjunto de números conforman el gran conjunto de números reales simbolizados con la letra R vamos a mirar algunas aplicaciones números reales aparecen en diferentes formas en la vida cotidiana y tienen diversa aplicación en la vida del ser humano estos se pueden encontrar en la informática también los podemos ver en los cambios de temperatura hay variaciones positivas y negativas, también los podemos ver en todo lo que tiene que ver con el manejo de finanzas personales y, ¿por qué no? Verlo en cambios de altura cuando se desarrollan buceos o submarinos bajan en el mar. Y hay demasiadas aplicaciones que se pueden hacer con los números reales. Bien, vamos a ver las propiedades de Sume y resta. Propiedades tras la suma. Propiedad interna. El resultado de sumar dos números reales es otro número real. Entonces, A más B pertenece a los reales. Es decir, que si yo tengo pi más 1, esto se me convierte en otro número real. Propiedad asociativa. El modo de agrupar de los sumandos no varía el resultado. Si tomamos A más B... Es indiferente si se toma b más c. Esta es la propiedad asociativa. No afecta en los números reales. Ejemplo, tenemos raíz de 3 más raíz de 2. Los agrupamos. O podemos agrupar raíz de 2 más raíz de 5. Ahora, elemento neutro. El 0 es el elemento neutro de la suma. Porque todo número sumado con él da el mismo número. Entonces tenemos a más 0. Me tiene que dar el mismo A. Propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no varía la suma. Yo puedo tener A más B o B menos A. Es indiferente. No me afecta. Elemento opuesto. Dos números son opuestos si al sumarlos tenemos como resultado el cero. Entonces tenemos por ejemplo E positivo. El signo contrario sería menos E al sumarnos, esto daría 0. Bien, ahora miremos las propiedades de la resta. La diferencia de dos números se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. Entonces tenemos lo siguiente. A menos B. Lo mismo que decir A más o menos B. Miremos con un ejemplo. 2 menos 13,2. Como este es mayor debe quedar con signo negativo. El minuendo menos el sustraendo me tiene que dar la diferencia. Bien, vamos a mirar ejemplos aplicados a la suma y resta de números reales. Primer ejemplo. 2 menos 3,5 más raíz de 2 más 1,1 menos 4 raíz de 2. Primeramente vamos a agrupar los números y luego las raíces. Nos quedaría 2 menos 3,5 más 1,1. Y ahora las raíces. Más raíz de 2 menos 4 raíz de 2. Vamos a efectuar esta operación. Menos 3,5 más 1,1 nos da menos 2,4. 2 menos 2,4 1 raíz de 2 menos 4 daría menos 3 raíz de 2. Ahora efectuemos esta resta. 2 menos 2,4 nos daría menos 0,4. No olvidemos que el mayor es de signo negativo. Por tanto, la respuesta debe dar negativa. Esta sería la solución del primer ejemplo. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. 0,002 más raíz de 5 más 5 raíz de 3 menos 3 raíz de 5 menos 1,32 agripamos los números 0,002 menos 1,32 y ahora las raíces raíz de 5, 3 raíz de 5 y 5 raíz de 3 miren la diferencia de estos miren que estos son comunes Mientras que este sí es diferente. Vamos a efectuar la resta de estos decimales. Para recordar, ponemos primeramente el número mayor menos el otro número 0,002 y para tener un orden le agregamos aquí un cerito. Efectuamos la resta. Esto nos daría 1,318. Pero miremos que este número es el mayor. Y tiene signo negativo. Por tanto, este debe quedar con signo negativo. Nos da menos 1,318. Ahora, 1 menos 3 nos da menos 2. Menos 2 raíz de 5. Y este pues no se puede sumar pues que es un término diferente. Esta sería la solución de este ejemplo. Vamos a continuar con el ejemplo número 3. 2 menos C más 2pi menos 5e más 5 más e agrupamos los números 2 más 5 menos e menos 5e más e y por último estaría el término de pi ya que no hay más valores con pi efectuamos esta suma esto nos daría 7 menos 1 menos 5 nos da menos 6 más e nos daría menos 5e más 2pi esta sería la solución de este ejemplo para terminar vamos a mirar un cuarto ejemplo ejemplo número cuarto un cuarto menos pi más raíz de 5 menos un medio más 3pi menos 10 raíz de 5 en este caso tenemos fraccionarios tenemos un cuarto y un medio vamos a organizarlos nos quedarían de la siguiente forma un cuarto menos un medio menos pi más 3pi más raíz de 5 menos 10 raíz de 5 aquí podemos aplicar la carita feliz Te daría 1 por 2 4 por 1 miremos 1 por 2 nos da 2 4 por 1 4 y 4 por 2 nos da 8. Menos pi más 3pi nos da más 2pi. Y 1 raíz de 5 menos 10 raíz de 5 nos da menos 9 raíz de 5. Ahora, efectuemos esta operación. 2 menos 4 nos daría menos 2 dividido 8. Podemos simplificar y sacar mitad. Y nos quedaría menos 1 cuarto más 2pi menos 9 raíz de 5 si quisiéramos manejarlo con la parte decimal efectuaría esta división pero de esta manera también es correcta o sea que aquí terminaría este ejemplo con esto terminamos la primera parte de números reales luego veremos lo que tiene que ver con la multiplicación si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales